Estando de acuerdo en la consideración de esta proposición non de ley que presenta el Partido Socialista, en todo lo que se refiere a exclusión de municipios de menos de 20.000 habitantes, a solución entiendo que no puede ser contribuir a reforzar unas instituciones como las deputaciones, incrustadas contra toda lógica en el tramado político-administrativo galego. Se no fuera suficiente a perla de competencias que reformas las leyes locales que obligan a los concellos pequeños a aumentar la dependencia de las diputaciones para prestación de servicios o para su privatización. Se no fuera suficiente que, desde siempre, las diputaciones absorban fondos que, de no existir, las diputaciones deberían destinarse aos pequenos a los pequeños concellos, achegando a los que perciben por habitantes concellos de más de 20.000. Ainda se propone que se sean también las diputaciones las beneficiarias de los fondos europeos en no el periodo 2014. 2020. Poderás argumentar que no pasado las diputaciones gestionaron, en algún caso con eficiencia fondos europeos, pero esta no es razón suficiente para que elevamos muchos años defendiendo la desaparición de las diputaciones y e traspaso de sus funciones a administración autonómica o a las comarcas, siempre pendientes de ponerse en marcha como una administración local supramunicipal congruente con la realidad social del territorio de nuestra nación. Tampoco es menor a razón de ser en las diputaciones unas instituciones cuyos miembros no se eligen directamente por la ciudadanía y e que resultan casi siempre un niño de caciquismo que tengo su mayor exponente en la diputación de Ourense, mesmo antes de ser en públicas las negociaciones administrativas sexuais de Baltar Jr., Inmaculado para el presidente Núñez, que respeta la decisión de dimitir de todo comité de ética. Solo faltaría que no la respetara. Más alo de presunción de inocencia, o presidente se ha osculgó y e asoló a Baltar, o decir que no llegó a cometer delito porque no colocó a víctima na Diputación. Solo falta por decir que Baltar es un santo que resistió a tentación de una malvada mujer, un Adán tentado por Eva, ainda que los artículos 443 y e 419 del Código Penal digan que el delito se consuma con ofrecimiento o progresa. Volviendo a proposición de Psoe, a PSOE, que se refiere a las diputaciones, concordo con las consideraciones que presenta el grupo. A orden del 13 de novembro, en relación al programa operativo FEDER 1420, exclúe los municipios de menos de 20.000 habitantes. La aplicación de la mencionada orden en Galiza ten como consecuencia que se exclúe del plan FEDER a mayoría de la población y e a inmensa mayoría do territorio galego. Chega con decir que en las provincias orientales el ejemplo dramático del devalo demográfico, el ejemplo da, de do abandono de la tierra y e de la poca que queda solo las dos capitales de provincia Lugo e Urense podrán beneficiarse de estos fondos europeos si no se pone remedio a barbarie perpetrada por la ignorancia madrileña y e el desleicio de la Junta de Galicia No compre más razones para reclamar a modificación de la orden ministerial en Na no nación o asentamento asentamiento de la población e peculiar o un conjunto de aldeas integradas o de ciudades descentralizadas tanto ten como lle chamemos, pero nada se semella a asentamientos de la población esteparia por la que las normas feitas para Castela o ou otras terras semellantes son absolutamente desastrosas para nuestro país las dimensiones mínimas para hacer proyectos viables e eficientes, lograránse igual con unidades funcionales, freito de agrupación de comarcas o municipios, grandes o pequeños, pero para Galiza es preciso incluir los municipios de menos de 20.000 habitantes. La inclusión de las comarcas, ainda que no estén constituidas como entidades de administración local, podrá servir para alentar a colaboración de los concellos e ir teciendo en práctica a colaboración de los municipios de una misma comarca. Remato si apoyaré esta PNL acept, eh, que, esperando que acepte la enmienda sustituyendo a deputación por comarca o cualquier otra fórmula que no vaya dirigida a reforzar las diputaciones. En caso de que no se acepte la enmienda, abstendréme porque considero que las diputaciones no tienen sentido a día de hoy en nuestro país. Nada más muchas Gracias, gracias señor Martínez.